De Public Soul Pages, con lo cual, como veis, se puede meter aquí el nombre de un autor eh, y bueno, se puede seleccionar por fecha de publicación y tal, y que aparecen aquí los artículos que ha publicado. Bueno, pues eh, con la información de las solicitudes, de eh, los contratos, lo que tenemos es, como digo, información de las características personales de, la, de los solicitantes y de si tienen o no finalmente la venta. Entonces, lo que hemos hecho ha sido eh, obtener del Google Scholar, eh, obtener eh, eh, o que a hacer el match de los investigadores que tuvimos en la lista de solicitantes con lo que la preparación de la y con bueno, un proceso complicado pero finalmente un pues, que dar todos eh, razonados. ¿no? Hemos dividido las 24 áreas de, de, de la NEP las 24 áreas de, de investigación en, en áreas experimentales y áreas en, en 10 áreas, de las cuales 6 hemos considerado experimentales física, eh, ciencias de la tierra y ecología, química, agricultura, ganadería y pesca ciencias biomédicas, eh, ingeniería y computación en todas las los experimentales hemos puesto aquí matemáticas, economía, eh, ciencias sociales y derecho y artes y humanidades. <coughs> bueno, eh, entonces el currículum, ¿cómo hemos medido el currículum de la gente? hemos ¿No? pues medido el currículum de, dos, de tres formas distintas. Estábamos interesados por bueno, la cantidad de publicaciones y entonces eh, lo que hemos visto, lo que hemos utilizado, o es sea, el número de artículos JCR, el número de artículos publicados en estas revistas, eh, digamos, de calidad internacional eh, reconocida mediante el Estado JCR. Y hemos medido también la calidad del currículum a través del impacto medio y del impacto máximo. Es decir, si yo he publicado en determinado año tres artículos, uno tiene un impacto muy bajo y otro tiene un impacto, un, un impacto muy alto y otro vaya, pues lo que vamos a ver la, el impacto medio de mis tres artículos. Pero también hemos medido el impacto máximo. Porque bueno, pues quizás tengo, tengo una serie de artículos, pero tengo uno en una revista muy buena, pues entonces, eh, no quiero que, no quiero que, que la media me esté, esté contaminada por esto, con lo cual quiero también tener información de la calidad de los, de los artículos a través del impacto máximo, del mejor artículo que he podido publicar en muchos años. ¿no? Bueno, esto es un poco una pequeña descripción de los datos, eh, del, como digo, solicitudes de 2002 y 2003 hubo 4.000 eh, solicitantes, de los cuales eh, se consiguieron, consiguieron un contrato 1154 Ahí tenemos la distribución por sexos. Fijaos que los hombres, eh, el, el porcentaje de solicitudes entre los hombres es el 56%, mientras que el porcentaje de contratos es el 63%. ¿Veis? Eh, por lo que hay aquí una clara, una clara diferencia aquí por sexo. En cuanto al, al número de años que se hizo desde que terminaron el PhD, pues eh, la mayoría de la gente se ha hecho la Beca Halt en un periodo que estaba entre 3 y 6 años después de hacer, el, de hacer el doctorado. En cuanto a las áreas, tenemos en, el, en, la primera, en la primera fila de las áreas tenemos las que hemos llamado experimentales: física, eh, ciencias de la tierra, química, agricultura, ganadería y pesca, ciencias biomédicas y eh, ingeniería, y trabajo matemáticas, economía, eh, eh, ciencias sociales y derecho y artes y humanidades. Entonces, como veis, el porcentaje de solicitudes y de contratos también en las diferentes áreas es muy, es muy, muy distinto. Fijaos que el 25%, sí, en torno a un cuarto, eh, un cuarto de todas las solicitudes y contratos corresponden a las ciencias biomédicas. Y esto también responde un poco a, la, a, a, los, a las prioridades en la, en la política científica del país. Es decir, es, es, el, es, es el legislador el que decide cuántos contratos van a, cierto, van a un área y cuántos van a otro. ¿no? Con lo cual, pues como digo, en, en, en ciencias, biomédicas, eh, ciencias biomédicas se llevan como, el, como la cuarta parte más o menos de de los contratos y también, y también de las solicitudes, y economía, por ejemplo, pues lo veis ahí que se lleva solamente un 2% más o menos, ¿no? O ciencias sociales y derecho, pues eh, 4 de los, casi 5% de las solicitudes, pero solamente 2% de los contratos. Con lo cual, el 80, en torno al 80% de los solicitantes eh, eran, venían de ciencias, eh, de ciencias experimentales y en torno al 90% de los contratos eh, fueron a pagar a investigadores en ciencias experimentales. Aquí tenemos eh, un poco la medida del currículum de esta gente, de los solicitantes, en 2002 y 2003, eh, tenemos en las, en las dos primeras columnas el número de artículos publicados, en las dos siguientes el impacto medio de esos artículos y en las dos siguientes el impacto máximo. Y dentro de cada uno de estos, de estos criterios, el número de artículos, el impacto medio y el impacto máximo, lo que tenemos es esta columna de sí, los que consiguieron contrato y no los que no consiguieron contrato. Entonces fijaos que siempre eh, la columna de la izquierda, eh, debajo del sí, es, tiene mayores valores que la columna de, de la derecha, tanto en el total, esta primera fila, como si distinguimos por sexo por, o por eh, periodos, número de años desde que han hecho, la, desde que han hecho su doctorado. con ¿no? lo cual, bueno, pues, eh, fijaos, por ejemplo, en, en cuanto al número de papers en el global, 2,2 eh, con 2 es en el número medio de papers en, en estos, estos investigadores. En el momento que solicitan la beca, diréis, pues, pues es muy poco, ¿no? Bueno, pero esto es el momento que solicitan la beca que hace realmente muy poco, que han hecho el doctorado, entonces conseguir publicaciones cuando uno, cuando uno hace la tesis doctoral pasa un tiempo hasta que empieza a conseguir, bueno, antes no, antes uno consigue publicaciones ya haciendo la tesis ¿no? pero eh, depende también del área que se mueva, seguramente en, en áreas como biología yo tengo un compañero en, en física también y en biología que eh, allí la publicación es mucho más rápida los procesos de publicación son rápidos y cuando uno termina la tesis ya tiene bastantes publicaciones en economía no, no pasa así, no, entonces, hay mucha heterogeneidad por áreas bueno, pero como veis, eh, lo que vemos es que eh, el número de papers es mayor entre los contratados que entre los contratados, así como el impacto medio y el impacto máximo. Y si vemos esto por áreas, aquí tenéis las 10 áreas, si de nuevo las 3 medidas, número de papers, impacto medio y impacto máximo. Pues de nuevo, en todos los casos, lo que vemos es que la columna del sí tiene números más grandes que la columna del no. Es decir, los contratados tienen mejores registros, tanto en cantidad de artículos como en calidad de sus artículos. Y lo que se ve también es una heterogeneidad importante por áreas. Por ejemplo, si nos fijamos en el máximo, en el impacto máximo, en las ciencias biomédicas, los impactos máximos, fijaos que es un torno a 6,4%, Mientras que, por ejemplo, en la economía el impacto máximo es de 0.9. Aquí, aquí, como digo, hay mucha heterogeneidad con áreas. Eh, por ejemplo, la revista Nature o la revista Science tienen un impacto muy muy grande, pero otras revistas que en economía son muy buenas, como Autonométrica o American Economy Review o Journal of Political Economy, revistas top en economía, pues son top en economía, son top en su área, pero el impacto no es para nada comparable al que tienen, tienen algunas revistas de ciencias. ¿no? Por lo cual vemos aquí esta, esta heterogeneidad. Bueno, en todo caso, los números eh, entre paréntesis son unas desviaciones típicas y como pueden ser también bastante grandes, por lo cual muchas de estas diferencias no son significativas. Eh, bueno, estos son los números de la que os he contado. Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el programa de evaluación? Esto voy a decirlo de forma muy, muy, muy intuitiva. Nuestra medida de la variable en la que, que, es, digamos, que nos interesa es el estatus del contrato, que vamos a llamar de una variable que vale 1 si el individuo ha conseguido contrato y 0 si el individuo no ha conseguido contrato. Entonces, eh, a nosotros nos gustaría ver qué pasa, con, por ejemplo, eh, si Marcos solicita, solicita una beca y se la dan, porque nos gustaría ver qué habría pasado con ella si no le hubieran, si no hubieran dado la beca. Pues supongamos que yo solicito una beca y no me la dan, me gustaría ver qué habría pasado conmigo si me hubieran dado la beca. Y esto no lo observo. Cuando un, cuando un investigador solicita, si sí, un doctor solicita la beca a y Cajal, o se la dan o no se la dan. Pero lo que yo no puedo observar es qué habría pasado en el otro escenario. ¿no? Esto Es lo que se llama en, en este tipo de literatura el contrafactual. Yo no puedo observar eh, qué pasa con los contratados, qué, cuál habría sido su performance cuatro años después eh, si no hubieran recibido la beca. Como tampoco puedo observar qué habría pasado con los no contratados si cuatro años después hubieran recibido la beca. No puedo observar el contrafactual, solo puedo observar el, el, el, la variable que me interesa medir eh, condicional a que he tenido contrato o a que no lo he tenido. Entonces esto plantea un problema, plantea un problema en la, en, la, en la medición de estos efectos, ¿no? Entonces, en este tipo de literatura está lo que se llama el Average Strip Benefit, es el, el efecto medio del contrato. El efecto medio del contrato es, eh, pues, cuál es, eh, digamos, para un, para un investigador, para, un, para Marta, por ejemplo, eh, si yo pudiera observar la si beca, si yo hubiera podido observar qué habría pasado con ella, cuál habría sido su producción científica cuatro, cuatro años después, si no le hubieran dado la beca, bueno, pues la diferencia entre su, produ su producción científica cuatro años después si no le hubieran dado la, eh, le han dado la beca y lo que sería la producción, si no le hubieran dado la beca sería el efecto del contrato para ella ¿no? bueno, pues si hacemos esto para todos los individuos de la muestra tendríamos el efecto medio de, de, del, del contrato el average treatment effect y también lo puedo hacer esto condicional a solamente los alumnos eh, o los investigadores que tienen contrato pues se llama average treatment effect of the critic el efecto del, del tratamiento sobre los tratados o que habría pasado eh, condicional a los que no tienen contrato es el average treatment eh, on the control el, el efecto medio del contrato en el grupo de control. En el grupo, aquí mi grupo de tratamientos son los contratados, los que reciben contrato, el grupo de control los que no reciben un contrato. Entonces, eh, como digo, el hecho de no observar el contrato actual plantea aquí un, un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Lo que yo no puedo hacer es medir el efecto del contrato de esta manera. Yo no puedo, uh, yo no puedo uh, seleccionar a los que han recibido el contrato y a los que no han recibido el contrato y mirar su productividad cuatro años después. Yo no puedo hacer esto, ¿por qué? Porque los que han recibido el contrato son mejores. Entonces, cuatro años después van a tener más méritos por los que no han recibido el contrato. Entonces yo no puedo achacar esa, esa, esa mejor producción, esa mejor productividad al contrato, porque es que ya eran mejores de, de inicio, ¿no? Por lo cual, si yo mido el, el, efecto, del contra, el efecto causal del contrato, uh, simplemente tomando la diferencia en la producción científica cuatro años después para contratados y no contratados, tengo un sesgo importante de selección. Los no contratados, los contratados eran mejores eh, ya de inicio, ¿no? Esto es pues un problema de un sesgo que pues, quiero superar. Entonces, eh, bueno, para los que habéis visto, es una, un modelo económico muy, muy básico. Imaginad que yo tengo eh, mi variable observada y esa variable observada, eh, producción científica, cuatro años después de recibir la beca, y tengo mi, eh, mi variable binaria de qué me indica si he recibido o no he recibido contrato. Entonces, este parámetro aquí, rho, este parámetro rho, es el efecto del contrato el efecto del contrato. Entonces, ¿yo puedo medir bien en este modelo econométrico? ¿Yo puedo medir bien el efecto del contrato? Pues como sabéis del eh, tema 1 de econometría, los que habéis pasado por el curso de econometría, eso depende de, de si este término de error está o no correlacionado con, con el con relación. ¿no? Entonces, fijaos, si, si yo no incluyo nada más en el, no incluyo nada más en el modelo pues evidentemente el efecto de este error va a estar sesgado. ¿Por qué? Porque este, inobservable, este término de error no es independiente ni siquiera en media del contrato. Por lo que os decía antes, los factores inobservables son distintos para gente que tiene contrato y gente que no tiene contrato. Es decir, los que tienen contratos eran ya de inicio mejores, ¿no? con lo cual no puedo achacar su mejor producción al contrato, para otras cosas que estén detrás. Así que tengo ahí un problema de sesgo. Eh, bueno, entonces lo que hacemos, lo que vamos a hacer es explotar información adicional, en lugar de quedarnos solamente con la producción cuatro años después y el indicador de contrato, lo que voy a hacer es explotar información adicional. Variables, voy a llevar al modelo, variables que determinen si, si la gente tiene o no contrato. Pues básicamente el currículum en el modelo, solicitud, algunas características personales. Entonces lo que voy a hacer va a ser establecer comparaciones justas. Lo que os decía antes no es una comparación justa. No es justo comparar a los que tienen contrato con los que no tienen contrato sin más. No es justo, porque los que tienen contrato ya eran mejores de inicio. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar una serie de variables X, una serie de profesores, eh, que básicamente tienen que ver con el currículum inicial de, la, de, las, de los investigadores, pero también con características personales. Entonces, lo que voy a hacer es bueno, condicionar a que los investigadores tienen las mismas condiciones iniciales, mismo currículum inicial, entonces voy a comparar qué pasa con ellos cuatro años después. Si uno ha la beca y otro no ha recibido la beca, voy a comparar qué pasa con ellos cuatro años después. Digamos que esta es una comparación justa, porque estoy condicionando a que ambos tengan los mismos méritos iniciales. Bueno, pues eso lo podemos hacer de dos eh, formas alternativas, mediante técnicas de regresión, que son técnicas paramétricas, mediante técnicas de matching, que son técnicas no paramétricas. Ambas, ambas técnicas descansan en hipótesis sobre la correlación de, eh, de la producción cuatro años después y el, el, el, el estado del contrato. Si tienes un contrato, no me voy a detener en esto. Eh, no me voy a detener esto tampoco, simplemente os diré que bajo, la, bajo la, el enfoque paramétrico lo que hacemos es plantear modelos de regresión, entonces hay ciertas hipótesis en el modelo que podemos ir relajando, el hecho de relajar hipótesis supone complicar el modelo entonces eh, simplemente nada, es una técnica, o sea, mediante técnicas paramétricas podemos determinar cuál es el efecto del contrato una vez que tenemos información de variables X que determinan o que hacen comparables a los individuos no, no, me, no me voy a detener en esto y las técnicas de matching, son técnicas no paramétricas, que lo que hacen básicamente es... Eh, eh, bueno, eso es lo mismo, pero, pero en lugar de, de, de irme a modelos paramétricos, a modelos de regresión lineal que conocéis algunos, lo que hacen estas técnicas aunque son no paramétricas es simplemente voy a seleccionar dos grupos y voy a seleccionarlos de tal forma que sean iguales en las variables X, es decir, dos grupos, uno de individuos contratados, otro de individuos no contratados, que sean iguales en las variables X, básicamente en el currículum inicial, quizás otras variables, entonces, como son iguales en esas variables, voy a, ver, voy a estudiar cuál es su producción cuatro años después y entonces podría achacar esa diferencia en la producción eh, al contrato. Esto de hacer los individuos iguales eh, parece muy fácil así dicho, pero luego desde el punto de vista estadístico y econométrico tiene problemas. Y uno tiene que elegir cuál es el criterio para, para la igualdad, etc. No voy a detener en aspectos técnicos. Eh... Bueno, entonces nuestras variables de, de interés, que vamos a medir cuatro años, esto simplemente era una pincelada del, de, del tipo de cosas que hacemos eh, con los modelos econométricos, eh, vamos un poco a los, a, a que, al resultado del al ejercicio del, sí, de, de evaluación. Entonces la, la variable que voy a medir van a ser los méritos, como decía, cuatro años después de la solicitud, y lo voy a hacer cuatro años después de la solicitud, porque coincide con el periodo en que los investigadores son evaluados. Entonces, voy a medir, como decía, el número, de, el número de artículos publicados en JCR, en este listado internacional reconocido como, como el prestigio, el impacto medio de las publicaciones, el impacto máximo de las, de, de las publicaciones en ese periodo, de la beca, y después, teniendo en cuenta la heterogeneidad que hay entre las diferentes áreas, como os decía, las áreas de bioquímica de, de medicina, pues ahora tienen que ver, por ejemplo, con derecho, ¿no? Pues lo que voy a hacer va a ser eh, tomar otras dos medidas, que son en la posición que ocupa el investigador en, en, la, en la distribución de impactos de su área. Por ejemplo, si, eh, si yo me dedico a economía y publico un artículo en la mejor revista, de, la mejor revista de, del área, lo que voy a hacer es estar en la posición mejor, en el, en el percentil 99 de la distribución. Pero si me dedico a economía y no he publicado nada, o he publicado un artículo que bueno, si apenas tiene impacto, voy a estar en, niveles, en los percentiles bajos de la distribución. Luego estas dos medidas, de eh, rango, tanto en el, en el medio como en el máximo, lo que hacen es eh, situar eh, a los investigadores en una posición concreta en la distribución de impactos y esto, lo que hacemos con esto es hacer comparables las áreas, ¿no? lo que hay esta heterogeneidad, pues, eh, Quiero decir, yo no puedo comparar si un investigador tiene, tiene un, eh, un artículo con impacto máximo de 6 y otro con impacto máximo de 25, yo no puedo decir que de 25 sea mayor que de 6, porque simplemente hay diferentes áreas que no son comparables. Entonces, estas otras, estas otras medidas desde la posición... Yo si, si digo que un investigador está en el perfil 75 de su área, entonces me da igual en qué área esté. Eso es comparable con el que esté en el 75 de otro área. ¿no? Así que estas dos medidas de posición lo que hacen es hacer, hacer, hacer uh, comparables las áreas. Y bueno, pues eh, como decía, los cuatro años de, de este periodo coinciden con el periodo que se han evaluado los investigadores. Y las, eh, las eh, variables adicionales que hemos llevado a los modelos son la básicamente la, la calidad del currículum en el momento de la solicitud, eh, el, el sexo, el, eh, el tiempo desde que, se hizo, desde que terminaron el contrato, la, la calidad del centro en que han hecho el contrato y el área de investigación. Y estos son los resultados, son los resultados de la evaluación. Fijaos que tenemos una primera columna, que, bueno tenemos ahí las, los, los cinco, las cinco medidas, ¿no? que consideramos que son de Papers, impacto medio, impacto máximo y estas otras dos medidas de posición. Eh, la primera columna es lo que hemos llamado el estimador naive. Es el estimador que se basaba en el modelo este tan simple que lo que hacía era simplemente comparar gente eh, contratada y gente no contratada, sin tener en cuenta ningún tipo de variables. Como os decía antes, la gente contratada va a ser en media mejor, ya lo era, en el momento de la solicitud, eh, que los no contratados. Con lo cual, si nos quedamos solamente con ese modelo, lo que vamos a hacer es estar sobreestimando el efecto del contrato, porque es que esta gente ya la, la mejor antes. ¿no? Entonces, esa, ese modelo naif que hemos llamado, ¿no? se tenéis ahí en la primera columna. Después tenéis eh, tres columnas de los métodos, eh, para los métodos de regresión y tres columnas eh, correspondientes a los métodos de matching. Entonces, cada uno de los dos enfoques, tanto el de regresión paramétrico como el de matching no paramétrico, lo que tenemos es el efecto medio del contrato, el efecto medio del contrato en los tratados, es decir, los contratados, el efecto medio del contrato en el grupo de control y, bueno, también hay como unos simbolitos indicados si las diferencias son significativas a los niveles habituales. ¿no? Bueno, como podemos ver, eh, si comparamos los valores de la primera columna con los demás, lo que vemos es que, como, como decía antes, eh, el modelo naive eh, eh, digamos, sobreestima el efecto del contrato, ¿no? Fijaos que los números que aparecen en el resto de columnas son bastante, bastante menores a estos, ¿no? Y luego, eh, fijaos que lo, lo que vemos es que el, el efecto o el contrato tiene efecto tanto en la cantidad de los artículos publicados como en la calidad de los artículos, tanto si lo medimos como, como el impacto medio o si lo medimos como el impacto máximo. Por ejemplo, si vamos a las, a las últimas columnas de matching, lo que vemos es que eh, el efecto para los, para los contratados, fijaos, el efecto medio de del contrato, en los contratados es 0,5, es decir, se incrementa el número, el número de artículos, en, eh, el número de artículos en ese, debido al contrato digamos, en 0,5 que partirá poco, pero ahora vemos que en términos porcentuales eh, el impacto máximo y el impacto medio también, se, también hay un incremento, un incremento positivo y significativo y en cuanto a la posición en el, en el ranking en el, en, el, en, el, sí, en el ranking de la distribución empírica de, de, de impactos, lo que vemos es que el hecho de haber tenido contrato supone un incremento para los tratados. El, el hecho de haber tenido el contrato supone un incremento para los tratados de cuatro puntos. Es decir, si yo estaba en la posición en media, ¿eh? si un investigador estaba en media en la posición 50% del percentil, pues si da una beca en media va a subir a la posición 54 del percent, eh, de, de, de la distribución de percentiles. ¿no? Con lo cual vemos que, el, que el, el, el contrato ha tenido impacto positivo y significativo, tanto en la cantidad como en la calidad. Para ver esto un poco en términos porcentuales, porque esos números no nos decían mucho, bueno, esto es un poco lo que os decía antes, ¿no? que el, el modelo naif, el sencillito, lo que hace es que eh, tiene un importante sesgo de selección, y los otros modelos eh, lo que hacen es, eh, bueno, lo que nos sugieren es que, que hay un efecto positivo en la cantidad, y esos números que veíamos antes, que eran muy pequeñitos en términos porcentuales, suponen un incremento del 23% en el número de papers, en cuanto a la calidad, supone un incremento del 17% para, eh, para los contratados en cuanto a impacto medio y un incremento del 12% en cuanto a impacto máximo. Y la posición de los eh, investigadores en, el, en los diferentes eh, percentiles, también supone también un incremento positivo, como os decía antes, supone subir cuatro puntos en esa distribución. Eh, las técnicas de regresión y de matching, os he contado así muy, muy por encima estas dos técnicas, nos dan resultados que son un poco diferentes en términos cuantitativos, porque realmente sobre otras sobre diferentes hipótesis, no me voy a meter aquí en este tipo de cosas, pero digamos que los datos cualitativos son, son los mismos. ¿no? Um, bueno, tenemos también la, tenemos las tablas por áreas, pero creo que me voy a centrar solamente en contaros un poco, un poco esto. ¿no? En por áreas también encontramos diferencias importantes, como ya veíamos en, en, la, en el cúrculo inicial de la gente. Las áreas experimentales, eh, las áreas experimentales en las que, es, es en las que observamos lo que vemos en la muestra conjunta, la estimación que se antes era para la muestra total. Hemos hecho el mismo ejercicio para las diferentes áreas de, de investigación. Y lo que vemos es, como digo, que los resultados de la muestra total vienen digamos, determinados por los resultados de las áreas experimentales, lo cual es lógico porque las áreas experimentales suponían el 80% de los contratos. ¿no? Eh, en cuanto a efectos en cantidad, pues, encontramos efectos positivos y significativos en, en química, en ingeniería, en economía, y efectos negativos y significativos en. curioso esto en Ciencias Sociales eh, y Artes y Humanidades. Entonces, hay, hay algunos, eh, algunos investigadores que cuando hablan de... se han preocupado un poco de ver cuáles son los criterios de calidad que se emplean en las diferentes áreas y, bueno, pues digamos que han llegado a ver que los... Eh, tienen evidencia de que los criterios en Artes y Humanidades, pues son, no se rigen un poco por este... por esta, o sea, estándares internacionales de calidad de, que os he comentado, ¿no? Eh, esto, bueno, esto en cuanto a la cantidad. En cuanto a la, en cuanto a la calidad, encontramos efectos positivos y significativos incluso muy grandes en algunas áreas como ingeniería física y encontramos efectos significativos en el, en el grupo de control eh, en química, lo ¿no? que quiere decir que en este área en concreto pues hay investigadores que no recibieron el contrato y que si hubieran recibido el contrato pues habrían tenido un efecto positivo, por lo tanto mejores eh, datos, mejores eh, registros en, en, en calidad científica. ¿no? Así que bueno tengo aquí las, las tablas, pero casi prefiero daros esta información. Eh, en todas las áreas. Bueno, ya para concluir, para concluir bueno, pues el programa Ramón y Cajal es una política pública eh, que supuso una reforma en la, en la política científica en España, que se llevó a cabo en 2001. Eh, supuso unos un incentivo, incentivos para, para incrementar la, las, los, los actores que se incorporaban a los centros de investigación. Hemos analizado su impacto sobre la producción científica de los investigadores cuatro años después, con datos de 2002 y 2003. Eh, los resultados. Eh, que, que hemos obtenido, tanto con las técnicas de regresión como con las técnicas de matching, eh, pues nos llevan a, a concluir que, en media, el contrato tiene un efecto positivo y significativo, tanto en la cantidad como en la calidad de los, de los eh, investigadores, eh, y el efecto principal viene dado por las, lo que pasa en las, eh, en las áreas experimentales. Por tanto, estos resultados, que nos llevan a, una, a un efecto positivo tanto en cantidad como en, ca como en calidad de la investigación, pues nos llevan a, a decir que esta política pues tuvo, tuvo éxito ¿no? en incrementar el impacto científico en nuestro sistema, lo cual pues es muy positivo. Eh, así que bueno, pues es un programa que, bajo nuestro punto de vista, se reveló como positivo para mejorar la calidad científica y situarnos, intentar situarnos en estándares internacionales de calidad. Eh, este programa, como digo, ha tenido un seguimiento importante en Nature. Y, bueno, pues para terminar, voy a terminar, lo siento, con, un, con una reflexión un poco negativa que viene de Nature. En Nature, en 2004, cuando este programa llevaba tres años y bueno, que gozaba de, de, de bastante prestigio a nivel internacional y supo, realmente suponía un importante punto de atracción de investigadores de alto nivel, pues en Nature hubo un artículo que, que se publicaba con el título de España hacia la primera liga o algo así, ¿no? Spain X Spain de Premier League, de investigación. ¿no? Y en 2012, con la situación pues, que tenemos actualmente, con los recortes, las, con los programas, con el programa de eh, pues como digo, en los últimos años hemos dado unidad haciendo los contratos pues en 2012 se ha publicado otro artículo que es España hacia el suicidio científico así que pues, eh, es una reflexión que sabe mal, terminar así pero bueno, la, el punto positivo es que este programa eh, lo hemos hecho, hemos sido capaces de hacerlo y eh, es un programa colectivo que ha tenido un efecto positivo en la mejora de la cantidad y la calidad científica de nuestros investigadores, lo cual redunda obviamente en una mejor eh, calidad científica del país. Y esto es todo lo que quería contar Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, por, por la ponencia. Yo creo que ha sido muy, muy interesante y sobre todo también para que, que conozcamos un poco qué es lo que hay más allá de, del grado y qué hay después y qué salidas posibles tienen los, los estudiantes de economía, los estudiantes de derecho, cualquier estudiante de, de esta facultad de cara a estudiar un doctorado, o sea, un poco qué es lo que se mueve también en el ámbito de la docencia y la investigación de los propios profesores que, que os impartimos clases. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere formular alguna idea, alguien tiene ganas de solicitar algún programa en el Cajal ahora cuando terminen los estudios, alguien tiene ganas de... Bueno, como veo que nadie se anima, te, te formulo yo la, la primera pregunta. Eh, a mí me ha resultado Hola, interesante, sobre todo, también, eh, notar los diferentes efectos que habéis eh, estudiado con la política en las distintas áreas. Veo que es completamente distinto el panorama que hay en los ámbitos de ciencias, de investigación y cómo... Eso ayuda a mejorar mucho más el, el currículo, conseguir una beca de estas y también que son mucho más los investigadores que solicitan estas becas. ¿Habéis podido detectar alguna diferencia también entre, entre centros de investigación que acojan a esos estudiantes? ¿Tenéis datos para poder determinar si existen diferencias entre unas universidades o centros de investigación y otros? A ver, eh... Los datos que tenemos eh, son datos de solicitantes y eh, es muy interesante porque la beca de la Jard no solo tiene efecto en los investigadores que consiguen la beca en sus publicaciones, sino que también puede haber ahí unas economías muchos eh, pilobes que afecten al, al resto. ¿no? Entonces eh, puede ocurrir que, bueno, de hecho ocurre, no Lo es que no podemos medirlo. Que el hecho de que en un departamento tenga un contratado Ramón y Cajal, lo que hace es que ese, ese Ramón y Cajal tenga mayor conexión con otros con otro gente del departamento, ese departamento, digamos, que tenga la mejor, eh, digamos que sea mejor visto, el hecho de que haya podido acceder a un contratado.